Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a empezar a ver cómo representar números en los que tengamos parte fraccionaria, es decir, que tengamos decimales, un número con decimal. Básicamente vamos a ver un método que es el de punto fijo. Hay otros métodos como punto flotante que no los vamos a ver. Este método es el más sencillo, pero tiene otros problemas como que siempre vamos a obtener como la misma precisión, no vamos a poder tener una precisión muy grande para los números fraccionarios y que a veces, según el caso, según el número que intentemos representar, estamos perdiendo información. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es un sistema, un método para representar números racionales, es decir, números que tienen, que incluyen parte y como hemos dicho, nos vamos a centrar en el caso del punto fijo. Fijaros que en inglés los números, cuando escribimos números en inglés, la coma, la coma que utilizamos en castellano es para separar la parte entera de la parte fraccionaria, en inglés se utiliza un punto, de ahí su nombre es punto fijo, dicho de otra forma es coma fija. Lo que viene a decir es que siempre tenemos la coma en el mismo lugar, por tanto, siempre nuestros números van a tener la misma cantidad de bits para representar la parte entera que la parte fraccionaria. Es decir, nuestros bits, nuestros números, perdón, la, nuestros, los números que representaremos en punto fijo vendrán determinados, vendrán de antemano con un valor prefijado de eh, bits de precisión, de bits para la parte entera y de bits para la parte fraccionaria. Por ejemplo, en el, del, en, el, en el número que tenemos aquí, en el número que hemos representado de ejemplo, vemos que la parte entera tiene una precisión de 4 bits y que la parte fraccionaria tiene una precisión de 3 bits. Pues una vez determinado esto, todos nuestros números, todas nuestras representaciones con este punto fijo de eh, 7 bits, ...con 4 bits parte entera, 3 bits parte fraccionaria... ...siempre van a respetar esto, siempre van a tener esta misma precisión. ¿okay? También es importante saber que al, en el momento que simplemente un número de punto fijo... ...en un sistema, en un, en un ordenador, en un sistema informático... ...esta precisión que hemos comentado, esta información de... ...son, por ejemplo, del ejemplo que teníamos 7 bits con 4 bits que corresponden a la parte entera y 3 bits a la parte fraccionaria, esa información debe estar, o es implícita, ¿vale? Debe estar predefinida. ¿Por qué? Porque el computador, internamente en el ordenador, no se va a guardar dónde está almacenado el punto. Entonces el punto se considera que está implícito. Realmente este número almacenado en un, sistema, en un, en un computador, pues tendríamos almacenado 1101011. Y es el computador el que sabe que, porque está pre prefijado, tenemos 3 bits de parte fraccionaria y 3 bits de parte eh, entera. No es que haya un punto separando una parte de otra. ¿okay? ¿Y qué interpretación tenemos que darle a, a, estos, a estos números? ¿vale? Retomemos un poco el caso de, de, del, del sistema eh, decimal, del, del sistema que utilizamos nosotros. ...en el día a día. Acordaros que cuando vimos un número decimal, me lo invento, 348... ...dijimos que pues era de cada dígito tenía un palabra en función de su posición... ...que es 10 elevado a 0, es decir, 8 por 1... ...10 elevado a 1, 4 por 10, es decir, este es el 40, está claro... ...este 3 es 3 por 10 elevado a 2... ¿Vale? La posición 0, 1, 2. Y ese 3 es un 300 porque está en la tercera posición. ¿vale? ¿Qué pasa con los decimales en un número en base 10? Pues con los decimales funciona un poco igual. El primer decimal, por ejemplo, si fuese un 7, ¿qué valor tiene en función de la posición? Pues tiene un valor de 0,1. ¿vale? Esto sería, el 7 sería... 7 por 0,1. ¿Qué potencia de 10 es 0,1? 10 elevado a menos 1. ¿Y si tuviese otro decimal, por ejemplo, un 5? Esto sería 5 por 0,01, o lo que es lo mismo, 5 por 10 elevado a menos 2. Y si siguiéramos, iríamos viendo que es 10 elevado a menos 3, a menos 4, a menos 5, a menos 6, y así sucesivamente. Dicho de otra forma, se respeta la misma fórmula, aquella que nos decía el valor del dígito por la base elevado a la posición, lo único que las posiciones del punto hacia la derecha son posiciones negativas. Fijaros, en un número en binario sería lo mismo, la primera posición después de la coma sería la menos 1, luego la menos 2, la menos 3 y así tantas como quieras. Entonces, la forma de calcular el valor es la misma con aquella misma fórmula. Lo único que empezamos desde el bit fraccionario más pequeño, desde la posición negativa más pequeña y vamos avanzando pasando por la posición 0 hasta la posición 3. ¿vale? Lo veremos ahora más claramente con algunos ejemplos. ¿okay? Pero bueno, esto que estamos hablando de potencias de 2 y de, y de base... Y de base 10, ya veis que funciona exactamente igual, es coherente, sirve también para cualquier base. Esto lo podríamos aplicar en base 3, base 4, base 16, en cualquier tipo de bases Es algo propio de cualquier sistema que el valor del número se defina por la posición de sus dígitos. ¿Ok? Vamos a verlo con, algún, con algunos ejemplos. El primer ejemplo lo vamos a hacer, pues recuperando la fórmula que teníamos para binario natural sin signo, pero extendiéndola para el caso del punto fijo. Así que ya no empezamos a sumar en el 0, sino que empezamos a sumar en el menos 3. La fórmula empieza, o el sumatorio, empieza desde i igual a menos f, siendo f el número de bits de la parte fraccionaria, tenemos 3 bits, por tanto desde la posición menos 3, Pasando por el 0 hasta la posición e-1, siendo e el número de bits de la parte entera. Así que hasta, en este caso, en este ejemplo, f es igual a 3 y e es igual a 4. Así que vamos desde la posición menos 3 hasta la posición eh, 3. 4-1 es 3, ¿vale? ¿Veis que cubre...? Todos estos casos. Y no tenemos más que ir sumando los distintos casos del valor del dígito por 2 elevado a la, a la, a la posición. ¿Ok? Venga, vamos a hacerlo. Esta de aquí sería 1 por 10 elevado a menos 3. Más 1 por Perdón, 2 elevado a menos 3, perdonad. 1 por 2 elevado a menos 2, más 0 por 2 elevado a menos 1, más 1 por 2 elevado a 0, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 2, más... 1 por 2 elevado a 3. Es decir, esto quedaría 8 más 4, ese sería 0, más 1, más... Ya ahora empezaríamos con la parte decimal. 2 elevado a menos 1 es 1 partido 2, es decir, 0,5. Lo que aquí no la ponemos, este 0,5 no lo ponemos. 2 elevado a menos 2 es 1 partido 4, es decir, 0,25. Así que sería 1 por 0,25 más 1 por eh, 0,125. Siempre es la mitad del decimal anterior, es decir, es igual que aquí, hacia la izquierda del punto, era 1, 2, 4, 8, 16, 32, siempre vamos multiplicando por 2. A la derecha del punto lo que será es ir dividiendo por 2. Partimos del 1, que es el, primero, el último que no es decimal, y el primer decimal ya es la mitad de 1, 0,5. La mitad de 0,5 es 0,25, es la siguiente posición, la siguiente sería 0,125. La siguiente sería 0,0625, y así sucesivamente. Todas las posiciones que quisiéramos. Por tanto, esto finalmente se sería 8 más, más 4 más 1, 13, coma, de la parte decimal tendríamos 0,25 más 0,125, es decir, 3, 7, 5, si sumamos esos dos valores. Y esto sería el valor de este número en decimal. Vamos a hacer dos ejemplos más, dos casos más. ¿Vale? Pues ahora ya lo podemos hacer un poco más rápido, ¿no? Con aquello que en lugar de estar poniendo todo el rato las potencias, pues podemos poner directamente los valores. ¿Ok? Entonces, 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2, sus valores son, este valor es 1, este es 2... Este es 4 y aquí empezamos 0,5, 0,25 y el siguiente es 0,125. Por tanto, ahora cogemos únicamente los que sean valor 1, que son el 4 4 más el 1 más 0,5 más 0,125. ¿Okay? Así que esto nos quedaría como 5,625 en décima. 5,625 ¿Okay? en décima. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Este de aquí. 1,011. Uno. Lo mismo, pongo directamente ya los valores de cada posición y luego nos quedamos solo con los valores que, que coinciden con un 1. Esto sería un 1 y a partir de aquí vamos dividiendo por 2. 0,5, 0,25, 0,125 y el último sería 0,0625. Siempre la mitad del anterior. Así que este valor en binario nos quedaría o sería igual a 1 más 0,25, más 0,125, más 0,0625. Que esto es igual a 1,4375 en décimo. 1,4375 en décimo. ¿De acuerdo? Y ahora lo que queremos hacer es el proceso contrario. Queremos pasar de decimal a binario natural sin signo con punto fijo. Un número en decimal que tiene fracciones. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? En este caso, lo que tenemos que hacer es pasar de forma independiente la parte entera de la parte fraccional. La parte entera la hacemos como lo habíamos venido haciendo siempre. Pues como lo hacemos en binario natural sin signo. Y cogemos los bits de la parte entera, esos bits que habíamos dicho con precisión E, y uh, lo pasamos como lo conocíamos. Ponemos la parte entera, luego el punto, y tenemos que aplicar el proceso de conversión de la parte fraccionaria y lo podemos hacer de forma independiente de la parte entera. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de, uh, parte, uh, de la parte fraccionaria? Bueno, os doy algunas pistas. Uh, si antes, para calcular la parte entera, lo que hacíamos era ir dividiendo por 2... Ahora, en la parte fraccionaria, la operación va a ser la contraria. Lo que tenemos que ir haciendo es ir multiplicando por 2. ¿vale? Así que lo que hacemos es, cogemos la parte fraccionaria que queremos representar, la multiplicamos por 2. El resultado, vamos a separar de nuevo la parte entera, nos quedamos con la parte entera de ese resultado que nos ha dado, y la parte fraccionaria, la volvemos a separar. La parte entera corresponderá al valor del primer bit, de la parte de, de los decimales del número que queremos representar. Y la parte fraccionaria la cogeremos la, y volveremos a aplicar todo este proceso. Volvemos a multiplicar por 2, el resultado, la parte del resultado entera será el siguiente bit, será el segundo bit que tendremos, la parte fraccionaria la volveremos a coger, la multiplicaremos por 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto? Podríamos pensar que tenemos que hacerlo F veces, siendo F el número de bits de la parte fraccionaria. Pero no es cierto. Si lo hacemos F, eh, F veces, lo que pasa es que puede ser que no encontremos exactamente el valor eh, más cercano al que queremos representar. Esto es igual que cuando utilizamos o cuando eh, trabajamos con decimales en el sistema eh, decimal, en el sistema de base 10. Cuando trabajamos con decimales, nosotros para acortar un, unos decimales en cierta posición, siempre nos tenemos que fijar en el siguiente decimal, si es mayor que 5 o es menor que 5. Si es mayor que 5 tendremos que redondearlo, el, el anterior decimal, si es menor que 5, lo dejamos como estaba. Aquí ocurre lo mismo. Por eso será necesario calcular o repetir este proceso, calcular los f más un bits fraccionarios. ¿Para qué? Para analizar el último de todos, que no irá dentro de nuestra representación, pero lo utilizaremos por si fuese necesario redondear las posiciones anteriores, la posición f e incluso las anteriores. Vale, Vamos a verlo con un ejemplo, de este método, primero eh, con un, ejer un, un ejercicio de imaginación aplicado al caso de los eh, de los números decimales, para que veáis que todo encaja, aunque no tiene sentido, es como cuando intentamos pasar el valor de una parte entera decimal a una parte entera decimal, ¿vale? vamos a hacer el mismo eh, ejercicio de imaginación pero ahora con los, con los fraccionarios para que veáis que todo funciona y luego lo aplicaremos al caso del binario ¿okay? imaginaos por ejemplo que tenemos el valor 0, 7, 8, 5, 3, 2, eh, 6 como estoy trabajando con el caso decimal en lugar de en base 10 en lugar de multiplicar por 2 voy a tener que ir multiplicando por 10 así que fijaros lo que decíamos. Multiplico, imaginaros también, perdón, que lo que quiero hacer son 3 bits. Quiero representar este número decimal con 3 bits en decimal. Pues, ¿cuántas veces voy a tener que hacer el proceso de multiplicar por 10? No lo voy a tener que hacer 3 veces, lo voy a tener que hacer f más una vez. Número de, de, de, de decimales más 1. Por tanto, 3 más 1, 4. Pues vamos a hacerlo 4 veces. Este número por 10 es igual a 7,85326. Hemos dicho que conservo el 7, el 7 ya será la primera el primer la, el primer dígito para la parte fraccionaria y ahora me quedo con eh, con el resto de de la parte fraccionaria con las fracciones que sería 0,85326. Vuelvo a multiplicar por 10 y esto me daría 8,5326. Por tanto, el siguiente número que tendré en, en, en la parte fraccionaria será un 8. Continúo, cojo la parte de después de la coma, 0,5326, lo multiplico por 10, es igual a 5,326. Cojo el 5 y me quedo... Con la parte de aquí. Fijaros que ahora ya tengo completo el número, pero tengo que analizar el, el, siguiente, la, el siguiente decimal para saber si este 5 lo tengo que dejar como un 5 o rode, redondear a 6. ¿Vale? Acordaros de cuando trabajabais con, con decimales en números enteros, eh, en, en, en, número, en el sistema decimal. Pues lo tengo que analizar, este ya no ya aquí, solo me servirá para redondear el 5 al 6 o dejar el 5 como un 5. Por tanto, haré 0,326 por 10 es igual a 3,26. Es un 3. Como 3 es más pequeño que 5, no tengo que aumentar, no tengo que redondear el dígito anterior. Así que ya me quedaría como 0,785. De acuerdo que esto es un ejercicio totalmente inútil porque no, nosotros esto ya lo podíamos haber hecho directamente sobre esta representación, cortando por aquí, viendo que es un 3 y dejando como 0,785. Pero para que veáis que el procedimiento que aplicamos es realmente este y cuando queramos pasar de decimal a binario es el que vamos a utilizar. Así que vamos a ver algunos ejemplos para ponerlo en práctica. Vamos allá. El primero sería el 2,375. La parte entera hemos dicho que la eh, representamos por, por un lado y la parte fraccionaria por otro. Todos ellos van a tener en parte entera 2 bits. El 2 con 2 bits es 1, 0, de hecho voy a hacer, si queréis, Pongo ya todas las partes enteras, que es mucho más rápido, de todas las representaciones, ¿vale? Aquí también un 2, aquí 0,1 para representar el 1, 0,1 para representar el 1, ¿vale? 0,1 para representar el 1. Y ahora tengo que dedicarme a hacer las distintas partes fraccionarias. 0,375 es la primera, la del primer número. Por tanto, 0,375, ¿cómo se representará con 3 bits? En, en binario, con 3 bits de parte fraccionaria, pues tengo que multiplicarlo 4 veces. Lo multiplico por 2. La base es 2, lo tengo que multiplicar por 2. 0,375 por 2 es 0,75. Por tanto, el primer bit va a ser un 0. Este de aquí. Me quedo con la parte eh, de los decimales, 0,75 por 2, esto es igual a 1,5. El siguiente decimal va a ser un 1, me quedo con la parte fraccionaria, con los decimales, 0,5, lo vuelvo a multiplicar por 2, 0,5 por 2 es 1,0. 1.0 es un 1, y aquí tengo un 0, 0.0. Y debería multiplicarlo por 2 para ir viendo si ahora era más grande que 1, si el siguiente decimal era 1 o 0. Si hubiese sido 1, tendría que redondear este número. Si hubiese sido 0, no tendría que redondearlo. Pero fijaros una cosa, como cuando llegamos a un valor 0, lo que nos está diciendo es que ya es un número exacto ya no importaría seguir eh, buscando más dígitos porque eh, ya hemos llegado al valor exacto. Estamos representando con esta parte, con 0,1,1, ya representamos exactamente el 0,375 en decimal Así que no hay que redondear, no hay que aproximar ese número, por tanto no hace falta fijarnos en los siguientes decimales, porque es el valor exacto, estamos representando el valor exacto. Así que la parte de 0375 sería 011. 1. Ya os voy a anticipar algo en todos estos primeros ejercicios, todos los valores son exactos, están puestos para que sean más sencillos. Luego vamos a ver otros ejemplos en los que estos valores no son exactos, ¿vale? Y será necesario redondear. Otra cosa, el 375, como lo hemos calculado para el primer ejemplo, ya nos sirve directamente para el último ejemplo, porque la parte fraccionaria es independiente de la parte eh, entera. Así que aquí también podríamos poner 0, 1, ¿Ok? Vamos a poner el siguiente caso. El siguiente caso es 0,25. Lo tenemos que multiplicar por 2. Esto es igual a 0,5. Por tanto, tendremos que el primer. La, el primer dígito, el primer bit de la parte fraccionaria es un 0, este de aquí. Cogemos el 0,5, lo multiplicamos por 2 y esto es igual a 1. Entonces el segundo dígito es un 1. Y ahora, vamos allá, resulta que nos encontramos ya con el 0,0. Este valor ya es exacto. El 0,1 ya es el valor que queríamos buscar, el 0,25A. ¿ah? Así que ahora, por mucho que vayamos multiplicando por 2, siempre nos va a resultar, el resultado siempre va a ser 0. 0 por 2 siempre va a ser 0. Así que todo esto lo podríamos llenar con tantos ceros como quisiéramos. ¿Ok? Así que la representación con 3 bits, pues, la cortaríamos por aquí, y esto sería 0, 1, 0. ¿Ok? Y venga, ya por último, a por el último caso, que sería el del 0,5, este es el más sencillo de todos. 0,5 por 2 es igual a 1.0, así que el primer bit sería un 1, el primer bit de la parte fraccionaria. Eh, nos quedamos solo con los decimales, 0.0 por 2, pues ya lo mismo de siempre, al encontrar el 0, ya sabemos que hemos encontrado el valor exacto, no importa seguir haciendo nada, así que aquí tendríamos... 01.1 y como son 3 bits tenemos que llenarlo de 0, tenemos que rellenar estos, estas posiciones con 0. ¿vale? Aquí como eran casos exactos es muy, es muy sencillo, vamos a ver ahora esos ejemplos un poco más complicados y cómo se va a redondear al valor que toca. Antes de ver los ejemplos en los que son necesarios llevar a cabo un redondeo, dejarme ir representando en una línea eh, todos los valores de algunos de los decimales, para analizar una cosa antes de, de empezar. Fijaros, si empezamos con los menores, 0.00, 0.001, 0.010, 0.011, 01, 01, 01, 01, 01, 0.100, 0.101, esto aquí lo pondríamos en, en una línea. ¿Qué valores van teniendo todos estos, estos casos? Pues esto sería 0,0 en decimal, ¿vale? Todo esto es, esto es eh, punto fijo en binario y esto es en, en decimal, ¿ok? Esto sería 0,0, esto sería 0,125, eh, 0,25, 0,375... 0,5 y 0,625, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fijémonos aquí en el caso de entre el 0,25 y el 0,375. Nosotros obtendremos este valor o tendremos este valor. Todo lo que esté aquí en medio, todo lo que tengamos aquí en medio, lo vamos a tener que redondear, vamos a tener que aproximar o al valor anterior o al valor posterior, ¿Cuál es el valor intermedio, cuál es el valor mediano, el valor que está aquí en medio? ¿Ok? Ese es el valor, si hacemos el cálculo, 0,375 menos 0,25, ese valor que nos da, lo dividimos entre 2 y se lo sumamos a 0,25, esto nos da 0,3125. Por tanto, todos los números que estén por encima del 30, 3125, del 0,3125, deberían verse redondeados a este valor de aquí. Y todos los números que fueran inferiores al 0,3125, deberían verse redondeados a este número de aquí. ¿vale? Así que vamos a ver si el método que hemos comentado funciona. Y exactamente nos da esos valores. Okay. Vamos allá con el primer ejemplo, que sería el 0, el 2,35. La parte entera la podríamos, eh, la parte entera la podríamos pasar a, a binario directamente. Se hace de forma independiente. Vamos a ver el 0,35 en qué se transforma, si se redondea correctamente, por lo que hemos dicho. El coma 35 se debería redondear, fijaros, a 0,011. Vamos a ver si con el método que utilizamos realmente esto ocurre así. Por tanto, 0.35 por 2 es igual a por 2 es igual a 0,7. Esto lo hacemos cuatro veces porque nos piden una precisión de 3 bits. Y el cuarto bit lo utilizaremos para redondear. 0,7 por 2 es igual a 1,4, nos quedamos solo con la parte decimal, con la parte de los decimales, después de la coma, 0,4 por 2 es igual a 0,8 y 0,8 por 2 es igual a 1,6. Como veis, aún no hemos llegado a 1.0 para poder después coger solo un 0 y que ya fuese un valor exacto. Entonces, este valor, el coma 35, no lo voy a poder representar de forma exacta ni con 3 ni con 4 bits. En cualquier caso, me están pidiendo 3. Así que, ¿qué número me queda aquí? ¿Qué valor me queda? Pues tendría que coger toda esta columna de valores, es decir, 0,0101... Y solo tendría que coger los tres primeros, debería cortar por aquí. Pero, como el siguiente valor es un 1, lo que tengo que hacer es redondear hacia arriba al anterior. Igual que haríamos con un número en base 10. Por tanto, este número al redondearlo, este 0 me pasaba a valer 1. Así que tendría realmente 0,011. 0,1,1, que si os fijáis era lo que estábamos comentando, todos los valores superiores a 0,3,1,2,5 están más próximos del 0,3,7,5 y por tanto deberían estar redondeados a 0,0,1,1. ¿Y qué pasa con los valores que me quedan aquí en medio, entre el 0,25 y el 0,3,1,2,5? Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo del 2,28, es decir, quiero pasar la parte de 0,28 a binario. Así que durante 4 eh, iteraciones, 4 veces, voy a tener que multiplicar el 0,28 y sus sucesivas eh, resultados por 2. Así que me queda 0,28 por 2 es igual a 0,56. 0,56 por 2 es igual a 1,12, me quedo con el coma lo multiplico por 2 y es igual a 0,24 y el 0,24 por 2 es igual a 0,48, como aún no he llegado a un 0, no, no es un valor exacto, lo voy a tener que redondear. Si Analizo estos cuatro primeros valores, que sería 0,0100, yo tendré que cortar por aquí. Como esto es un 0, el anterior se queda inalterable, no cambia, no tengo que redondearlo, porque es un 0, ¿ok? Así que el 0,28 me queda representado o redondeado a 0,25, que era lo que decíamos, todos los valores que están entre 0,25... Y 0,3125 me queda redondeado a 0,25. Así que finalmente me quedaría 2,010 en base 2. ¿Ok? Y ahora dejarme hacer un último ejemplo en el que vamos a necesitar llevar a cabo estas, eh, estos redondeos. ¿Vale? Fijaros que ahora estoy en valores entre 0, los que quiero representar, el 0,44 y el 0,43, son valores que están entre el 0,5 y el 0,375, voy a volver a representar aquella línea, esta vez solo con los valores, alguno de ellos de algunos valores del caso anterior, 0,25, el siguiente es 0,375, el siguiente es 0,5 y luego ya. ¿Vale? El 0,25 pues es 0,010, el 0,375 es 0,011 y el 0,5 es 0,100. ¿Okay? En esta ocasión eh, son valores, los valores que queremos representar, como ya he dicho, son el 0,44 y 0,43 que están entre... Estos dos posibles representaciones que tengo. O, yo, o puedo representar los 0,375 con un 0,011 o puedo representar el 0,5 con un 0,100. El valor intermedio, el valor que está justo en medio de ambos, es el valor 0,4375. Así que todo lo que sea mayor a 0,4375 tendrá que ser redondeado hacia la derecha, hacia el 0,5, y todo lo que sea menor tendrá que ser redondeado hacia la izquierda. Vamos a ver si efectivamente esto con el método que os he explicado eh, es así y, y se produce así. ¿Ok? Primer caso, el 0,44. 0,44. Como tenemos... 3 bits, queremos representarlo en 3 bits, lo tendré que hacer 4 veces para analizar el último bit, para saber a qué valor tengo que redondear, ¿ok? Siempre es lo mismo. Así que 0,44 por 2 es igual a 0,88, 0,88 por 2 es igual a 1,76, 0,76 por 2 es igual a 1,52, 0,52 por 2, es igual a 1,04. Fijaros que aún no he llegado al coma cero, al 1,0, por tanto, aún no es un valor exacto e incluso con más bits sería necesario redondear. Esto, cogiendo todos estos valores que teníamos aquí, pues queda 0,0111. Yo solo puedo utilizar 3 bits. Así que este lo tengo que redondear. Pero claro, este ya vale 1. ¿Qué hago cuando en decimal, por ejemplo, tengo que redondear el valor 0,597? 0,597. Cuando yo tengo que redondear este valor a dos decimales, ¿qué hago? El 7 es mayor que 5. Por tanto, el 9 ha de redondearse a su valor superior, que es 0. Es 10. Entonces lo que hago es pongo un 0 en el 9 y el 5 es el siguiente que aumenta también, también tiene que aumentar. Entonces aumento un valor, las la dos cifras, ¿vale? Realmente no es que esté trabajando el redondeo solo sobre el 9 de forma independiente, no, lo trabajo sobre 59. El, tengo que redondear el 59 al siguiente valor de 59 que es 60, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. Este 1, pues tengo que incrementar en 1 toda esta parte decimal, 0, 1, 1, el siguiente valor es, pues, es 1, 0, 0, o dicho de otra forma, este 1 pasa a 0, por tanto tengo que aumentar también el siguiente bit, este 1 pasa a 0, tengo que aumentar también el siguiente bit, este 0 pasa a 1, ahí ya se me, se me acaba el redondeo que estaba realizando. Así que me quedaría 0,100. 1, 0, 0. Entonces era valor 1, 0, 1, coma, la parte entera es 0, 1, coma, 1, 0, 0. Esto en base 2. Era el valor, coma 44. El, coma 44 entraba dentro de, de, de, esta, de esta parte, dentro de este grupo de valores, y efectivamente se me ha redondeado al 0,5. Al 0, 1, 0, 0. Ha ido todo como especulamos, ¿ok? ¿Qué pasa con el 0,43? El 0,43 cae en esta parte del límite entre ambos números. Por tanto, lo tendríamos que redondear a este valor de aquí. Vamos a ver si eh, es así. 0,43 por 2 es igual a 0,86, 0,86 por 2 es igual a 1,72, 0,72 por 2 es igual a 1,44 y 0,44 por 2 es igual a 0,88. Por tanto, el número con el que tengo que trabajar sería 0,0 1, 1, Solo quiero 3 bits. El último es un 0, por tanto el redondeo no se tiene que realizar, se queda el número como estaba. Así que la parte fraccionaria, o el valor de 0,43, sería 0,011. 0,1, en base 2. Y efectivamente el valor, como era un valor más pequeño, a 0,4375 tenemos que se ha redondeado a 0,01. Así que vemos que este método, esta forma sistemática de obtener los, los valores de la parte fraccionaria nos sirve para redondear al valor más cercano que estamos intentando eh, representar. Y ya por último nos queda ver... Eh, la parte de los, de, de los rangos, ¿vale? Los rangos en binario natural sin signo, ¿ok? Claro, en binario natural sin signo, el valor más pequeño va a seguir siendo el 0, porque será 0,0 y todos los ceros que nos permita la, la precisión, la, la, la F, ¿vale? Tendrá tantos ceros como nos indique la F. Pero, ¿cuál será el valor más grande? El valor más grande, por ejemplo, para 3 bits sería... 2 bits, imaginemos que es 2 bits parte entera y 3 bits parte fraccionaria, sería 1, 1, 1. Este sería el valor más grande. Entonces, la, el valor más grande es el rango de la parte entera más el rango de la parte fraccionaria. El rango de la parte entera es este, ya lo sabíamos. Hay que sumarle ahora el rango de la parte fraccionaria. Esta parte fraccionaria, al fin y al cabo, es sumar todos los valores de todas las fracciones, llegando hasta el máximo, eh, hasta, es decir, considerando que todos son unos, ¿ok? ¿Esto qué sería? Pues 0,5, 0,25, 0,125, ¿ok? Si lo sumáis, pues esto es 5... Esto es 7 y esto es 567, 8, 0, 8 7, 5. Pero bueno, esto es una serie. Esto es la serie, es el sumatorio de 1 partido 2 elevado a n. Si repasamos esta serie geométrica, eh, veríamos que podemos decir que el valor de este sumatorio, desde i igual a 1 hasta n, ¿vale? Pues si repasamos esta serie geométrica, Podríamos ver que el valor de esa suma es 1 menos 2 elevado a menos f. ¿Ok? Dicho de otra forma, es 1 menos el último de los valores que puedo representar. El último de los valores que puedo representar es el 0 o el valor más pequeño que puedo representar. 1 menos... 0,125, es decir, lo que había calculado antes, 0,875. ¿Veis que coincide? Vale, entonces, esta sería la fórmula para calcular el número más grande de la parte fraccional. Así que tenemos que el número más grande representable es el número más grande que nos pueden representar los enteros más el número más grande que me pueden representar los, la parte fraccionaria, la sumo los dos y ya está, pero bueno, puedo simplificar un poco esta fórmula, fijaros que este más uno se puede ir con este menos uno y me quedaría esta fórmula de aquí, ¿vale? Así que este sería el valor eh, más grande representable, el rango desde cero hasta ese valor. En este caso particular, pues sería para 2 bits de parte entera y 3 bits de parte fraccionaria sería desde 0 hasta el 3,875. El valor más grande entero es el 3, el valor más grande en fraccionario es 0,5 más 0,25 más 125, es decir, 8,75. Aquí volvéis a tener un ejemplo muy, muy parecido, que sería la parte entera, sería 2 elevado a, a, a 4 porque son 4 bits, menos 2 elevado a menos 3. ¿Ok? 2 elevado, elevado a 4 es 16, menos 2 elevado a menos 3, ya hemos dicho que era 0,100 25, Por tanto, el valor más grande que puedo representar es igual al 15,875. ¿Vale? Fijaros que, que es coherente con lo que habíamos visto antes. Así que el rango es desde 0 hasta 15,875. Y con esto ya habíamos visto cómo podemos representar números en binario natural eh, sin signo ...que tienen parte fraccionaria, que tienen decimales, ¿ok? Esto, todo esto que hemos visto es igualmente aplicable a las otras representaciones que hemos visto. Tanto con bases distintas, base 3, base 10, base eh, 4, 16, 8, lo que queramos... ...pero también es aplicable a los, números, eh, a, a los números enteros. También podemos utilizar el punto fijo con el complemento a 2 y con el signo magnitud. Esto será lo que veremos en el próximo vídeo. Así que muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.